Hoy 3 de febrero estamos aquí todos reunidos y concentrados para protestar contra la no derogación de la reforma laboral que se está aprobando hoy en el Congreso. Una vez más han traicionado a la clase trabajadora. Una vez más nos han abandonado no, no cumpliendo lo prometido, que era derogar la, la reforma de 2010 y derogar la reforma de 2012, la de Zapatero y la de Rajoy. Nos utilizaron para salir, a, para hacer la huelga general, para movilizarnos. Nos utilizaron...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 Vamos a continuar movilizándonos hasta que esto cambie. No nos vamos a rendir, pues la clase trabajadora es la que ha pagado desde 2008 toda la crisis. Por eso nos hicieron esas dos reformas y no vamos a parar hasta que nos devuelvan lo que es nuestro, que es nuestros derechos eh, eh, laborales que teníamos antes de 2008. Desde CGT vamos a continuar con las movilizaciones. Esta es la primera, bueno, la primera. Al final hicimos el 18 de diciembre. Esta es la segunda movilización que hacemos contra la, reforma, contra la nueva reforma laboral que nos han aplicado eh, eh, eh, hoy en el Congreso. Y continuamos haciendo movilizaciones porque es la única salida que tenemos, volver a recuperar la calle y volver a movilizarse hasta que nos vuelvan nuestros derechos. UGT y comisiones, en vez de actuar de agentes sociales, han actuado de notarios para dar validez. A acuerdos que van en contra de la clase trabajadora. Una vez más lo han hecho, igual que lo hicieron en otras ocasiones. No se acuerdan de cuando los llevaron a las huelgas generales, no se acuerdan de cuando los utilizaron para sus propios intereses. Ahora mismo están sentados en la poltrona junto con el gobierno más progresista y junto con los partidos de derecha que están apoyando la reforma laboral y la COE.